Oración de la mañana Gracias Señor por este nuevo día Gracias por amarnos, por bendecirnos y por darnos tanto Gracias Señor porque a pesar de que nosotros a veces nos alejamos de Ti Tú siempre eres bueno, eres perdonador y eres fiel Gracias Señor porque Tú nunca nos dejas te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por nuestra casa, por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestros hijos. Te damos gracias por las personas que conocemos y por las que hemos de conocer. Te pedimos que bendigas a cada una. Que tú vengas y restaures cada hogar, cada familia. Que quites todo lo que importuna en nuestra vida. Que quites toda la mente reprobada, que quites toda la inconstancia, que hagas que nosotros seamos personas excelentes para ti, para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias, Señor, porque tú provees para nuestros hijos, para nuestra casa, para nuestra familia. Gracias, Señor, porque tú suples todas las necesidades. Tú vas a traer trabajo en este día, vas a traer bendición. Y también vas a traer provisión, Señor. También que tu palabra sea cada día más y más en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que primero busquemos el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás venga por añadidura. Enséñanos a orar. Enséñanos a ayunar. Y a estar buscándote cada día más, Señor. Llénanos de tu amor, de tu presencia, de tu esencia y de tu buena voluntad. Guárdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. En tus manos ponemos nuestro día, Señor. Amén.